ya estarás participando y os deseo muchísima suerte a todos. Chicos, Fortnite ya ha metido una última actualización dentro del juego y tenemos todas las nuevas filtraciones y toda la información necesaria que necesitáis saber de esta nueva actualización y de todo lo que va a llegar al juego próximamente. Lógicamente también tenemos filtrados los nuevos desafíos de Deadpool de la semana número 5 y quién sabe, quizás alguna que otra sorpresilla. Así que chicos, para toda la Neox Army, para todos vosotros que sé que sois de los mejores suscriptores que pueden existir en la comunidad de Fortnite, os voy a adelantar incluso los desafíos de la semana número 6, ya que también han sido revelados. Y en el vídeo de hoy vais a tenerlos Así que chavales aseguraros de ver todo el motherfucking vídeo hasta el final Para no perderos ningún detalle de todo lo nuevo que va a llegar a Fortnite Chicos recordad que estamos a puntito de llegar a los 350.000 suscriptores y quiero que ahora mismo, tú que estás viendo este vídeo y no estás suscrito, te suscribas al canal para formar parte de la familia. Quién sabe, quizás tú seas el suscriptor 350.000 del canal. Finalmente, los helicópteros ya han sido añadidos dentro del juego de Fortnite. Y oficialmente, dentro de los gameplays, podéis ver cómo son esos gigantes aparatos dentro del juego. Y es que con esta gran actualización que han metido dentro del juego, Fortnite ha dicho que... De Dentro de esta nueva actualización se esconden muchísimos regalos y recompensas para todas las personas y los jugadores del juego de Fortnite. Aparte de conseguir demasiadas Recompensas, también han llegado Muchísimas noticias nuevas Al juego acerca de todos los cambios Que han metido dentro del juego Ya que sí, si no os habéis enterado Dentro del juego Ha habido cambios en el mapa Y es que uno de los cambios más fuertes Que se ven dentro del juego Ahora mismo, por ejemplo, es si nos dirigimos Directamente hacia Esta ubicación en el juego Hacia la plataforma de El océano, vais a ver cómo Oh mamá, se está empezando a desbordar todo el aceite, todo el óleo que se está fabricando en este lugar Y es que todo eso está siendo vertido a las aguas del juego ¿Significa eso que todo el mapa va a estar contaminado por el petróleo? Y lo que más está barajando ahora mismo, chicos, dentro del juego es que aparezca una nueva criatura submarina que crezca de la contaminación del petróleo en el agua del juego. Ya sabéis que estamos acostumbrados a ver grandes criaturas dentro del juego, como por ejemplo la última que vimos que fue la gran batalla de Katus contra el robot de la planta de presión. Pues creo que tengo el sentimiento ahora mismo de que algo así va a estar sucediendo esta temporada y que esas aguas van a tener algo que ver con el evento final de esta temporada Y si os fijáis os vais a estar dando cuenta de que una gran criatura ja, ha hecho algo y estragos en esta ubicación del mapa algo ha sido lo que ha roto toda esta ubicación y eso ha sido lo que ha causado que las aguas empiecen a contaminarse, además del petróleo, empiecen a vertirse... A las aguas del juego ¿Creéis que habrá sido algún tipo de criatura Marina? ¿Algún tipo de pulpo Kraken? ¿O qué creéis que ha podido Ser el causante de todo esto? De lo siguiente que vamos a estar Nombrando es que ya tenemos La skin de la egg ball Y con un nuevo estilo Secreto totalmente Desbloqueable para todo el mundo Que tenga el pase de batalla Un nuevo ítem gratis Una nueva recompensa para todos los jugadores De Fortnite que vais a poder Conseguir de manera gratuita También lógicamente la skin de Warrior También podéis conseguirla ahora mismo En el juego otro pack ha sido anunciado dentro del juego. Otro pack de leyendas ha sido añadido al juego de Fortnite. Y es que este pack de leyendas va a tener tres skins que nos encantan desde la Neox Army. Y os invitamos a que las compréis con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Ya que, chicos, esas skins son una auténtica maravilla. Os las voy a enseñar ahora mismo para que podáis disfrutarlas y podáis ver cuáles son esas skins que van a entrar al juego muy pronto. Lógicamente una de las skins que son protagonistas de este pack de leyendas son las skins de Jonesy en versión Slurp y dos skins más de la versión Slurp de ese pack de leyendas. Otra de las actualizaciones que han sido añadidas en esta macro actualización dentro del juego lógicamente es el tema de Deadpool dentro del juego. Algo que muchos de vosotros estáis esperando y que ahora vamos a nombrar. Y es que los desafíos de la semana número 5 del juego de Fortnite... Ya han sido filtrados y podéis saber cuáles van a ser para poder conseguir la skin de Deadpool totalmente gratis. Y si os fijáis en el desafío número uno vamos a tener que buscar los unicornios del Tito Deadpool por la sala del juego. Y en segundo lugar vamos a tener que localizar diferentes cosas en el juego de Fortnite. Os voy a enseñar lógicamente cómo vamos a poder obtener el nuevo regalo de Deadpool. ...totalmente gratuito al completar los desafíos... ...y además las nuevas recompensas que están por llegar. Así que chicos, os invito a que ahora ya podéis ver este vídeo... ...y podéis saber cómo vais a poder completar los desafíos... Y acordaros de volver a ver este vídeo el día que salgan oficialmente dentro del juego los desafíos Para poder completarlos antes que nadie dentro del juego Así que chicos, os voy a enseñar ahora mismo cómo vais a poder conseguir todos estos desafíos De manera gratuita y los más rápidos del juego En primer lugar, os invito a que caigáis los primeros en la agencia Ya que ahí hay un helicóptero que respawnea siempre en cada partida lo que vais a tener que hacer para poder completar los desafíos y conseguir la skin de Deadpool finalmente es coger ese gran helicóptero que han metido en esta actualización y echar a volar. Porque nos tenemos que mover de ubicación para poder completar los desafíos de Deadpool. Además son desafíos muy muy fáciles. Según dice ese desafío nos vamos a tener que mover por el mapa para visitar diferentes puentes del mapa los cuales... Son todos de distintos colores Y es que el desafío nombrado de visitar diferentes puentes en el juego de Fortnite Se completa de esta manera Así que lo único que vais a tener que hacer en primer lugar es Bajaros del helicóptero aterrizando Porque si os tiráis desde arriba os vais a matar Lo único que tenéis que hacer es aterrizar ese helicóptero llamado Chopper Y... Caminar hasta el puente Una vez llegados al puente Los desafíos se irán completando Uno a uno Lógicamente este desafío podéis desbloquearlo En un solo juego Es decir en una sola partida Podéis completar todo el desafío al completo de visitar los diferentes puentes El primero de ellos que estamos mostrando se encuentra justo al lado de Salty Springs Así que ahora nos toca mover el culo y dirigirnos hacia el segundo de los puentes En este caso, el de color amarillo Bien, pues una vez hemos llegado a la ubicación recomendada para poder completar los desafíos de Deadpool Este es el segundo de los puentes que vais a tener que visitar en la partida para poder Completar los desafíos, el puente rojo Ya ha sido visitado, el puente amarillo En este caso también, así que Ya nos queda muy poco Para acabar de completar la misión Y así poder conseguir La famosa skin de Deadpool Vale, perfecto, ya estamos En la ubicación Donde se encuentra el puente De color azul, y una vez nos acerquemos Se completará por completo El desafío de Deadpool Pero chicos, recordar que este Todavía no es el último De los puentes que vamos a tener Que buscar dentro del juego Acabamos de llegar al lado de Slurpee Swamps Una de las ubicaciones más Famosas de esta temporada En este juego de Fortnite, pues bien justo al lado se encuentra el puente de color morado tan solo con aparcar el helicóptero al lado y bajaros ya habréis completado lo que es la misión y es que el siguiente de los desafíos para poder conseguir la skin de Deadpool finalmente es el de encontrar los unicornios de Deadpool pues bien chicos hemos encontrado una imagen oficialmente filtrada de dentro de los archivos del juego porque así podemos ver cómo van a ser esos unicornios y cuáles son los estilos de esos de esos Muñecos Que vamos a tener que encontrar por la sala Pues bien, aquí lo tenéis Así que chicos, ese es el estilo del unicornio que vais a tener que buscar por las salas del juego Lo más probable es que uno de ellos, por ejemplo, se esconda dentro de la habitación secreta de Deadpool Ya que, por ejemplo, aquí tuvimos uno de los cartones de leche Tuvimos, por ejemplo, la carta a Epic Games, la katana, los chimichangas ¿Os pensabais que me iba a marchar aquí? Pues no, porque os he dicho que los desafíos de la semana número 6 también iban a ser filtrados. Pero parece que para la semana que viene ya vamos a tener uno de los mejores regalos dentro de los desafíos de Deadpool. Bien, pues esos desafíos nos van a, nos van a otorgar un camuflaje oficial de Deadpool y exclusivo para aquellas personas que logren completar los desafíos. Así que chicos, si os he ayudado a completar los desafíos y te ha interesado este vídeo, te invito a que te suscribas y que actives la campanita del canal para no perderte ningún vídeo. Ahora sí que sí chicos, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!